cook the food. y compañeras, independiente de lo que nos vengan a decir, vamos a estar nuevamente en las calles vamos a desplazar a Michelle Bachelet a Adriana Desplegano a que cumplan las promesas que hicieron con los estudiantes los mismos que levantaron los brazos esos mismos que nos prometieron educación gratuita, con ellos vamos a luchar y contra ellos vamos a exigir el derecho no solo de los estudiantes, sino del pueblo de Chile, muchas gracias y algo con papo, culiado, si no te enseñan a dialogar en la escuela de carabineros con chutumales, te enseñan a frotar. Yo valgo tanto un poco de... Y no estoy usando una armadura. Esta no es la manera justa de luchar. <risa> si queréis pelear con nosotros, sácate esto, sácate esto. Y disputamos así, porque así, y así, no se vale. <risa> y vos te reí, y vos te reí, no tenéis vergüenza loco, de verdad, acá hay gente de tu pueblo, de tu barrio hermano, de tu población, y no tenéis vergüenza en andar pegando palos, en andar, y, bueno, ni un perro loco, dónde está la dignidad, weón.